y Michael Ramos Araizaga Nada es original Al gentes bonitas del internet que nos siguen semana a semana en este que es nada es original el podcast más pirata de las redes pues yo estoy muy contento en esta ocasión porque además pues eh, a pesar de que los reyes no me trajeron nada pues sí me trajeron al menos me regalaron un arroz una peluca te hubieran traído una peluca no porque sí se nota entonces este a, a, acepto mi calvicia ah, como par, parte como parte de, de la vida, eh, entonces, eh, pero, eh, pues bueno, me regalaron mi rosquita de reyes, a pesar de no estar eh, eh, en, en la ciudad. ¿A poco de hay Miren, rosca mejor. de reyes por allá? Oh, sí, me la regalaron hecha en casa, porque ah, si, venden, si venden la de osito, pero 36 dólares, pues sí está como muy pasada de lanza. Y me estoy tomando esta rosca, me la estoy tomando con un chocolate colombiano que este que bueno está muy muy apropiado para el, el programa del día de hoy. Y como ya escucharon, pues está Michael Ramos Araízaga conmigo. ¿Qué pasó, Micha Justamente soñé contigo. No me digas, espero que no haya sido en situación. No, estabas, estabas, comprometedora. estabas ah, chispas. porque. Yo soy de Blanca Paloma. No, na, nadie nadie nadie llegaba a una celebración que habías organizado en ah el, bueno eso pasa siempre en la vida real no solo en los sueños pero, pero este pero estás <risa> ahora más enojado que nunca pero bueno esos son okay. chismos de otro podcast <risa> en, en ya ya ocasión. dijimos que tenemos que hacer la versión eh, de... Chismosera de, de del podcast al ¿vale? pensar en, en unos, una, donde ventilemos todos nuestras nuestros chismes pero bueno gracias maestro Bunt por por invitarme a su podcast esto es nada es original y tenemos una edición maravillosa con invitados de super lujo eh, como se dieron cuenta la semana pasada platicamos con parte del elenco que está detrás de un hermoso proyecto que colaboramos con el festival Cine Toro de, de Colombia, que se llama Soy Nosotres, y bueno, hubo un par de colegas colombianos, eh, Germán Marín y Laura Indira Huauque, además de Meli Marco, que es la, la directora de la película Fuente, así que damos que se iba a llamar, y ahora, bueno, pues estamos muy muy contentos porque está toda la banda pesada de, de la parte mexicana, los, los, los eh, ahora sí que avasallamos el, el podcast pasado eran dos colombianos y ahora tenemos aquí a Cuatro colegas que además ya están rompiendo todos los récords de este podcast. Pero además ya, ya hablaremos de, de, de quién y por qué. Pero además pues nos, nos complace muchísimo la, la presencia de Andrés Usuga que es el director de Cine Toro Y para empezar a abrir boca me gustaría que Andrés nos contara pues, qué onda, cómo, cómo va el Cine Toro cómo les fue, cómo estuvo la recepción de Soy Nosotres. Y todo, todo. Ahora sí que este es el, el, el, el momento, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Y bueno, pues eh, contentos. Creo que fue una edición 15 eh, inolvidable en todo el sentido de la palabra, porque eh, el haber participado de esta colaboración, eh, la cual agradezco inmensamente, eh, pues permitió digamos acentuar parte de muchas de las iniciativas que nosotros nos habíamos propuesto para el festival y eso tenía que ver que nosotros estábamos diseñando una curaduría que, que la denominamos compañías inesperadas que era finalmente un llamado ¿no? a, a esto de preguntarnos de qué es eso de colaborar con otros, con otras qué es eso de construir... Con, eh, a partir del pensamiento de otro, de las ideas con otros, y buscar crear nuevas ideas. Y bueno, las coincidencias hacen parte de, del, del ejercicio creativo, y aparece este regalo que Ultracinema hace, eh, ese llamado también que, que, que, que aparece, y, y allí una cómplice, Meli, que dona su película y aparece pues, el, el proyecto que nos, nos convoca aquí esta noche eh, contarles pues que fue digamos la, la película inaugural eh, digamos que inicialmente no, no era así como lo habíamos pensado eh, con el equipo de ultra cinema teníamos otra disposición pero bueno es parte también del, del ejercicio de creación a veces pues los tiempos no dan cierto, no, no, no alcanzan eh, y bueno, pues nos correspondió en este caso pues a nosotros tener pues como el, el abrir, abrir el espacio para la película, estrenarla. Eh, y bueno, pues eh, muy contentos. En el caso nuestro como, como festival es nuestra primera producción, por decirlo así, que, en la que trabajamos, colaboramos y en la que eh, lo más interesante es ver... Eh, todos esos rostros, por ejemplo, en el caso del lado colombiano, amigos de la casa que, que han estado durante mucho tiempo en el festival, participando con sus películas, haciendo talleres y demás, pues que hayan respondido de esa manera a la, a la convocatoria y que se hayan, digamos, eh, permitido el espacio de, de participar. Eh, y bueno, por demás, pues el, el, el, ese fue, digamos, la el abrebocas de lo que fue el festival, un festival que, que, nos, que nos trajo muchos, muchas enseñanzas, donde pudimos compartir la, la curaduría eh, que pretendíamos, donde todavía seguimos recibiendo como retroalimentación de quienes pasaron por el festival y estuvieron allí. Y, y bueno, eh, finalizando esta esa etapa, porque para nosotros como equipo creativo, después de 15 años ya organizando el festival, pues nos dimos como al, al, al ejercicio, ¿no? De hacer un corte y empezar ahorita a, a replantearnos pensando en los próximos 15, los próximos 15 años, a llegar a la edición 30, entonces decidimos hacer como un corte aquí, bueno, estamos en ese proceso ahorita de evaluar cuál va a ser esa esa ruta a seguir. Y pues ahí, obviamente, la, la complicidad con, con todos ustedes, con, eh, con México, con Ultracinema, pues va a ser también valiosa en, es, en ese ejercicio. Oye, Andrés, pues fantástico. La verdad es que suena fácil 15 años, pero, pero bueno, tú mejor que nadie sabes que no es nada fácil y mucho menos eh, pensando en, ¿por qué no se imagina, bueno, está el, el Bogotá experimental y... Nosotros tenemos contacto con eh, festivales en, en prácticamente en toda Latinoamérica, pero están situados en ciudades grandes, ¿no? Digamos, son, son Bogotá, Cuenca, Valparaíso, que bueno, no es Santiago, pero Valparaíso, este, Lima, eh, La Paz, que ahorita no está Camila, pero bueno, el Festival Cine Radical, pues básicamente se hace en La Paz, desde La Paz. Pero Toro, pues es una ciudad relativamente pequeña, ¿no? En comparación con todas estas. ¿Cómo, pues de dónde surge? O, o, es que Platícanos, porque, pues sí, está, o sea, igual nosotros, Ultracinema surgió en la Ciudad de México, ahorita ya es descentralizado y estamos este, tratando de, de comernos el mundo y abarcar mucha, mucha más cancha, pero surgió igual en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo estuvo esa, esa, esa gestación de, de, de, del festival? Pues, eh, Cine Toro. Nace de un bonito accidente. De, de hecho, pues del, del equipo original que, que creó el festival, soy el único sobreviviente. Eh, el resto, por, por azares del destino de nuestra propia profesión, pues eh, estuvieron y ahora están dedicados a otros ejercicios también audiovisuales, pero ya no hacen parte del festival. Eh, Toro es un municipio muy pequeño, está en la ruralidad en Colombia, en el suroccidente colombiano. Es una población de 17.000 habitantes. Eh, y parte, digamos, de, la, de, de, de quienes formamos ese, ese grupo inicial, ese colectivo, que éramos un colectivo artístico, eh, pues pensábamos, o, o teníamos, digamos, como, como manifiesto la idea de que eh, descentralizar las artes. Nuestro país, o como sucede, digamos, en gran parte de Latinoamérica, siempre somos muy dados al, a los, al centralismo, ¿no? Eh, y la ruralidad desaparece. Nosotros queríamos hacer el ejercicio a la inversa, sabiendo un poco de que quizás un evento como el que pretendíamos nos era más fácil hacerlo, digamos, en Cali, eh, que es quizás la, la ciudad más cerca a Toro y que tiene, digamos, también una, una historia cinematográfica grande. Pero digamos que siendo allí tercos cierto y, y enamorados de la idea de, de ver cine experimental bajo las estrellas al lado de un viñedo. La zona de toros es, es, es una zona vinícola de uvas. Entonces, digamos que en esa idea romántica eh, queríamos ahí concebir un espacio que, que en el cual pudiéramos invitar, digamos, a... A, a las constelaciones del cine experimental a llegar a ese municipio tan recóndito de Colombia esa era un poco como, como la idea y, y ese ejercicio pues ha tenido su transformación al, a lo largo de todo este tiempo ¿no? nosotros hemos concebido siempre el festival como, un como una obra de arte cierto que va transformando y que te va pidiendo cosas y en esa medida ha venido, ha venido creando de hecho no nació como un festival de cine experimental inicialmente era un festival mucho, eh, era más rural, ¿cierto? Digamos, un, un, un cine más, digamos, como de la ruralidad, de las regiones, como llamamos acá, ¿cierto? Con, con historias mucho más narrativas. Pero a partir, digamos, de la tercera edición fue que nosotros decidimos, bueno, por, porque en Colombia pasaba que empezaban a nacer muchísimos festivales. Entonces pensábamos, bueno, pero hicimos un ejercicio, nosotros somos artistas, el... el el grupo que lo conformó pues era un grupo transdisciplinar, eh, yo vengo del teatro, en, en mi caso tenía otro colega que era artista visual, eh, otro colega era comunicador social, eh, hasta un estadístico matemático era parte de, de, del grupo, ¿cierto? Y pensando si, como en esa transdisciplinaridad eh, del conocimiento y de las artes, pues fue que Empezamos a, a interesarnos y nuestras propuestas, porque éramos un, somos un colectivo que, que, que hacíamos películas eh, experimentales. Dijimos, bueno, pues en Colombia no hay un festival para nuestras películas, pues hagámoslo nosotros. Y empezamos así a encontrarnos con, con la gente, empezar a reconocer quiénes están en este camino. Y así a partir de la tercera versión empieza eh, el, el festival... Eh, empieza, digamos, este capítulo también de eh, empezar a trabajar la programación desde una curaduría, desde un eje temático, y es lo que hemos venido desarrollando a través de, de este tiempo. Ese es un poco lo, el, eh, como la historia de donde viene, de donde viene Toro, si eh, antes no, don, nos preguntaban y dónde queda Toro, ya afortunadamente en este tiempo creo que le hemos dado una identidad al territorio, Nadie sabía dónde quedaba Toro. Ahora ya, ya saben que existe este, este pueblito y, y pues que es la casa eh, del cine experimental en Colombia. Pues, o por lo menos esa es, es nuestra intención. Es, eh, es lo que hemos hecho. Eso, eso ha generado también un ejercicio de transformación. Eh, hoy día el, el municipio cuenta con, con una sala de, de cine profesional, proyector 2K, sonido Dolby 5.1 que ha sido parte precisamente de esa terquedad del festival por encontrar y abrirse un espacio, ¿no? Y, de, y también que el ejercicio de despectar las películas, pues, tuviera todas las condiciones que, que se quiere. Eh, y ahora, digamos, precisamente en esas futuras revaluaciones que estamos pensando, también es un poco pensar en que ahora hay que sacarlo de esa casa bonita que tenemos y empezar a, a irrigarlo, con, con, con acciones de cine expandido. Bueno, eh, la pandemia también obligó a, a, a pensarnos, bueno, ¿cómo es que uno hace para que la gente vuelva a la caja negra? Porque ya todos quieren estar en casa. Entonces, bueno, esos son de, las, de los ejercicios que nos hemos planteado ahora como, como colectivo. Y, y ahí seguimos construyendo, digamos, ese, ese espacio del cual, pues, ustedes han hecho parte con, con la película. Oye, Andrés, pues qué maravilla, eh, son cuatro veces más, es un municipio más, cuatro veces más chico que Tepostlán, que es donde yo vivo, y acá ni siquiera tenemos una sala como esa, pero bueno, no, pues qué interesante, igual sí eso de, la, de, de, de salir de la zona de confort es esto que a nosotros en particular nos ha hecho crecer, y, y a nuestras invitadas no crean que se me olvidó presentar, ni mucho menos, no, no, no es que yo esté de grosero, ya, ya nos... Nos regañó alguna vez una productora, le mandamos saludos a nuestra ex, ex productora, este, simplemente un poco para platicar con Andrés porque estoy seguro que todo surgió así tan rápido y maravilloso que no, no tuvimos, bueno yo no tuve tiempo ni siquiera de explicarles todo esto que nos platicaba Andrés, no de dónde estoró Colombia, yo les mandé la, la convocatoria, ellas aceptaron, hicieron la película, se estrenó y, y poco la, sabían las chicas de, de, de qué onda, ¿no? O sea, esa es la, la verdad es que ahorita que lo estoy pensando, agradezco muchísimo su confianza, ¿no? O sea, yo les pedí una película, ustedes la hicieron, pero ni siquiera me preguntaron, oye, ¿a dónde la vas a mandar? O sea, qué no, ¿no? Pero bueno, pues agradezco muchísimo a Marcela Cuevas. Hola, Marcela, cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de pasar, de, de verlos en este inicio de este año que también se ve medio intenso Entonces muy feliz de compartir como siempre Gracias, gracias ustedes. por estar aquí rompiendo récord porque es nuestra, <ríe> la, si no es que la invitada que hemos, que, que, ha pisado, que ha estado más veces acá en la cabina de nada es Original eh, Carolina que, que está ahí pisándole los talones con el <ríe> Carolina ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien, también muy contenta de verles y compartir. Buenísimo, Carolina. Y pues nuestra queridísima Yadira. Yadira, eh, pues ella, ella es de casa, ella, todas son de casa, pero bueno, ella tiene su, su cuarto aparte. ¿Cómo estás, querida? Hola, Micha, maestro Bond. Carolina, Marcela, qué curada. Liz, no te conocí, un placer, Andrés. Gracias por todo lo que nos dijiste. Sí, la verdad que yo estoy aquí en Google Maps. ¿eh? Así, A ver, ¿dónde está Toro? Y viendo satélite mejor. Ya casi suelto el mono para ir a, a conocer por ahí esos viñedos. Placer sí, claro. estar aquí con, con todos ustedes. Y mira que ya Yadira en Tijuana, pues también debe tener buen vino cerca. Pero, pero bueno, habrá que hacer intercambio de vinos también. Y, a lo que eh, eran por último, no, no menos importante mi querida Liz Saavedra que es su estreno mundial en el podcast la, la habíamos invitado para cuando el día del VHS platicamos digamos, una conversación interesante sobre su proceso creativo, pero Liz ahora bueno, se estrena en el podcast y, y no, me da mucho gusto Liz, ¿cómo estás? ¿Qué dice Toluca? Hola. Muy frío en verdad, demasiado aquí frío no lo, Bueno, no lo imagino porque acá en Tepos estaba maravillosamente caliente si lo, viviste, si lo viviste una vez, aquí está el doble entonces, así que Muchas gracias por la invitación también, Antonio, otra vez un gustazo volver a platicar contigo, con ustedes, y además, pues, es un honor, en verdad, es un honor estar con tanta chica tan talentosa, que solo sigo su trabajo por redes Buenísimo, Liz, pues, Maestro Bun, no sé si usted quiere hacer, eh, empezar el, el, el interrogatorio, queremos que sacarle la sopa a las chicas aquí sobre su proceso en esta película, Soy Nosotros, Nosotres. Eh, pero bueno, tú, yo sé que tú hiciste tu tarea. Yo, yo la verdad me, me, me sorprendí porque no lo comenté la semana pasada, pero no, no averigüé mucho sobre las películas, sino que directamente me fui sobre ellas. Y de pronto cuando estaba viendo la película reapropiada, dije, ay, esto se me hace como reapropiación. No sabía nada, no sabía nada, solo sabía que estaba... En, había estado en, en Cine Toro y, y, y de pronto, así como, bueno, qué, qué interesante una película que es, eh, como, cómo es Gerald, y luego vemos la película reapropiada. Digo, ¿cómo habría sido este ejercicio? Y empiezo a ver, se me hace que fue como una reapropiación. Y de pronto, a, a, lo, a, la, a la primera persona que reconozco entre todas las... las eh, pues las distintas reapropiaciones justamente de esa ya diga, ¿no? Yo así como, ah, caray, ¿dónde la he visto? Entonces sí, sí es donde ya me cayó el 20, como decimos en México, que efectivamente era un trabajo de reapropiación y ya que hablamos la semana pasada con, con Meli, eh, pues estuvo, pues sí me quedé como boquiabierto justamente con las posibilidades de, de la reapropiación, y, y, y hablamos con Melis o, también pues sobre esta cuestión de cómo aproximarse a una película, cómo, más bien cómo, cómo soltar, ¿no? cómo aprender a soltar una película, cómo dejar la autoría detrás, porque sí, soy una persona que necesita el reconocimiento, pero eso será otra vez en terapia. Este, entonces, yo no me imaginaría hacer algo. A mí me gustaría que me platicaran justamente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo fue, cómo, cómo fue la, la convocatoria? ¿Cómo fue su proceso de trabajo? ¿Cómo, ¿Qué opinan de la, de la película Fuente? Y, y, y pues, ¿cómo se involucraron ¿no? en este proyecto? Pues es, es lo, que, lo que me gustaría de, de, que me platicaran, que nos platicaran un poquito porque yo creo que es, es, es bien interesante, ¿no? Porque pues sí, cada, cada fragmento tiene, tiene pues una personalidad justamente, ¿no? Antes, perdón chicas, antes de que, de que empiecen, para variar esa cuestión que, que, de, del maestro Juan que dice que no sabía nada, yo simplemente le dije hace ocho días previo, eh, vamos a entrevistar a los participantes de Soy Nosotras, esta es la película que tienen que ver. A, a los tres y listo, ¿no? Entonces tampoco le puso, lo puso mucho en antecedentes, pero es para esa frescura, para que él la viera con no, no prejuiciado ni nada. Entonces por ahí, por ahí va la onda. Sí, ju justamente es eso. Y, y y y de hecho cuando voy al cine convencional, digamos, prefiero no averiguar mucho porque bueno, aunque no me imagino cómo podrían hacer spoilers de cine experimental, pero bueno. En el cine convencional yo yo prefiero así como en, en, entrar prácticamente, pues no a ciegas, porque si no me caigo o me puedo sentar en las piernas de otro espectador, entonces, pero así más o menos. Pero creo que vas a tener que usar tus dedos flamígeros porque igual se quedaron así como que ¿Quién empieza? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Él? ¿O qué? pues no sé, un volado, o, o que Andrés elija también, puede ser una opción, este, no sé, no sé, la verdad es que, este, no, no, ya, además, es más, voy a decirlo, que, que Marcela empiece, porque ya ostenta el récord de, de, de, de, de, de invitaciones, y, y pues ya debería ser como de la casa, así como, ya no debería tener pena, ¡sale Marcela! ¡Ja, <risa> Sí, ¿verdad? Ya, venga, venga, ya sin pena. <ríe> bueno, entonces la pregunta era esto, ¿no? Cómo, pues, ¿cuál fue, eh, cuál fue el, el método de creación o cómo fue esta parte de, pues, reapropiarnos, ¿no? Para empezar con, con esa palabra que, que tiene muchas capas de sentido y muchas complejidades y muchas formas de abordar. Y a mí creo que, pues, primero sí, ¿no? O sea, aparte de esta confianza que hay de ultracinema, ¿no? Porque no, no hubo mucha información, pero, pues, siempre hay estas propuestas eh, maravillosas que, que nos hacen y, pues, también, eh, pues, seguir como formando estas afectividades, no solo con ustedes, con Micha, con Antonio, pues, sino con, con Carolina y Adira pues, siempre se agradece. Entonces, pues, desde ahí... Eh, yo creo que pasa por, primero, eh, esta cosa de, de, de cómo se crean narrativas o, cómo, o cuáles son las metodologías de, eh, de las narrativas del cine experimental. Y creo que ahí hay como muchas libertades y muchas eh, propuestas que apenas estamos descubriendo. Y eso es como de las cosas que más me gustan de, de, estos, eh, de estas formas que podríamos llamar experimentales o de investigación, en donde, pues sí, se cuestiona, como ya le estaban diciendo, la autoría, pero también las percepciones y cómo eh, estas percepciones pueden hacer lecturas de las narrativas o cómo a partir de soltar la imagen y de regresar a, a, a esta imagen se genera una otra ¿no? Entonces, eh, cómo a partir de que Meli abre eh, este, eh, eh, su trabajo nosotras podemos hacer eh, otras eh, perspectivas, otras narrativas y es una narrativa abierta que eso a mí me interesa mucho ¿no? Porque cada, cada persona seguramente tendrá una idea y una lectura de esta película al final que eh, que pues no es cerrada sino que se va construyendo seguramente desde el con contexto y desde la cultura audiovisual que, que cada quien tenga entonces por ese lado me interesa y por el otro creo que al ver la película Fuente pues to toca mucho mi investigación o ¿no? una de las líneas de trabajo que tengo que es eh, la interespecie ¿no? que también lo, lo, lo comparto con, con Carolina y eh, y entonces, pues pasa mucho por, por entender primero esta, o, o mi, mi interpretación, por supuesto, de, de la película Fuente, en donde hay esta persona, Gerald, ¿no? Que, que se va a construir en un soy nosotros, ¿no? Cómo pasar de Gerald al soy nosotros. Y también, pues para mí, eh, Gerald. Es un personaje muy interesado en la imagen como tal, muy obsesivo de la imagen, eh, que yo entiendo también como este Soy nosotros, que, que, que es el mundo experimental, del cine experimental. Y también hay otra parte que es esta obsesión por eh, buscar esta imagen de este pájaro, ¿no? Entonces, que es la película Fuente. Y entonces cómo trasladar eso a un soy nosotros, cómo abrirlo y cómo eh, ir pasando de estas capas de sentido a través de esta a veces idolatría de la imagen o esta, eh, eh, cómo pensar eh, esto, estos diálogos interespecies a través de la imagen. Entonces, eh, pues por ahí me quedaría para, para también este, socializar la palabra. Ya, Yadira, que hace mucho no platicamos. Feliz año, maestro Bond. Sí, es cierto, es que como usted ahora vive por allá, por los primeros mundos, se olvida de los tercermundistas acá de la frontera mexicana. ¡Ah! No, pero mira, me acuerdo de ti cada vez que me pongo guantes. Pues, súper bien, miren, pues... ¿Cómo, ¿Cómo comentar todo lo que tengo en la cabeza acerca de, de Soy Nosotres? Pues igual que comentaba Marcia al inicio, no eh, creo que recibir la invitación por parte de Cine Toro y Ultracinema fue súper emocionante. Yo ya conocía la, la trayectoria de cine colaborativo que tiene Ultracinema. Y me parecía algo maravilloso, ¿no? Creo que el cuestionarnos, como, como bien decía nuestra compañera, la autoría, ¿no? Es una cuestión que luchamos mucho en la industria cinematográfica. Es una, es una onda muy, digamos, pues se ve mucho, ¿no? Se ve mucho lo que es el ego, lo que es la, la persona como que el director o la directora, ¿no? Que en, muchos, en muchas ocasiones el hecho de ser un director... Te permite pues famoso, ¿no? O reconocido en ciertas, eh, por decirlo de una manera, pues te permite hasta llegar a ser una persona violenta, ¿no? En la que se te permite hacer infinidad de cosas porque eres un genio, ¿no? No podría decir una genia porque todavía no he visto ese ejemplo, un genio, ¿no? Y puedes abusar y, y maltratar si bien te da la gana en el set. Entonces, creo que el hecho de decir... No, yo no soy la directora, no de Meli, sino decir, los directores somos nosotras, es como una invitación que no podría yo negar. Porque si bien está esto de la autoría, también lo que, lo que está es la creación colectiva, no a la par, y creo que la comunidad es algo que, eh, es una palabra que me, me llama, eh, creo que siempre he estado en búsqueda de mi comuna, tengo dos años que me siento parte de la comuna de ultracinema, ¿no? que es una comunidad de un cine distinto, de que nos encontramos personas que venimos escapándonos un poco de la industria cinematográfica eh, mainstream. ¿no? Entonces, el, el imaginarme que a pesar de las distancias, a pesar de las fronteras, podemos compartir la creación, no, pues, ¿cómo podría haber dicho que no? Eh, también me emocionaba mucho el, el, como lo comentaba Liz, el trabajar con mujeres que admiro mucho como Marce, como Carolina, como Alegra, no, este, entre otras que participan en la película, era como que, pues muy emocionante. Y en la manera en la que yo me relacioné con con la película fue, pues yo vi la película completa al inicio. No, fue lo primero que hice, vi la peli y después traté de seguir los pocos lineamientos que teníamos por la convocatoria. Y lo que yo empecé a hacer fue como a relacionar cada una de las escenas o cada uno de los planos que, que, me, que me tocaba reapropiar y lo que hice fue como empezar a relacionar a relacionar el paisaje que Gerald veía y a relacionarlo con el paisaje que es el que yo veo, ¿no? En mi cotidianidad. Y también empecé a relacionarme con el personaje, ¿no? O sea, la cuestión ya también era sí ver la peli y relacionarme con todo lo que es el territorio, pero también ver a Gerald y relacionarlo conmigo. Y creo que fue una suerte que me tocara una, una secuencia de la película en donde Gerald está tomando fotografías, ¿no? Y yo, pues, hago foto desde hace muchos años. Y me llamó mucho la atención cómo hablaban de una imagen y toda la trama ¿no? de, de, de la película es justo, ¿no? Una fotografía. Entonces, me, como que me dejé llevar por eso, por esa imagen de la que se habla, pero que nunca vemos. Y yo empezaba a imaginarme cuál era esa imagen, ¿no? Eh, qué, ¿Qué fotografía era lo que hacía? Y entonces lo que pude hacer con la parte en la que yo me reapropié, aparte de como contraponerla con mi, con mi paisaje, eh, con mi paisaje cotidiano y, y ver a llegar ayer pues lo que hice fue como contraponerme con él. Y creo que fue un ejercicio interesante porque yo no suelo verme en, en lo que hago, ¿sabes? Pero en esta vez no solo puse una foto mía, puse muchas fotos mías que he tomado y, y me dejo ver también, ¿no? Entonces, tanto como me dejo ver eh, en la parte laboral, o sea, como lo que hago, y también me dejo ver como... Físicamente hablando y, y yo no, ni suelo hablar de mí ni de mi trabajo, entonces bueno, estuvo interesante, a la final lo que yo también hice fue como que bueno, si a Yera le gustan las fotografías de los pájaros, a mí que me gusta, ¿no? entonces las imágenes con las, que, con, la que aporto, con las que logré aportar en esta repropiación son imágenes que tienen que ver con lo que me interesa, que es la memoria y el deterioro de estos materiales fotográficos y la memoria que se pierde de pronto con todos estos deterioros y pues ya Pero eso fue lo que me pasó a mí con la película que a, aprovecho para meter mi cuchara y, des, y bueno saludar a Camila que ya ya no se ya se conectó desde La Paz Bolivia eh, que finalmente fue un poco fortuito el, el principio cuando platicamos con Meli cómo iba a estar la la, la onda pues se acordó dividirlo en en, si mal no recuerdo, 11, 11 fragmentos y de esos 11 nos tocaron 5, ¿no? Dijo, me dijo, pues ustedes tocan los 5 últimos y ya tú sabes. Entonces yo honestamente hice, us, utilicé el, el, el dedómetro y los, los dividí conforme eh, en ese momento me, me, me sentí y entonces pues les tocaron este... No, son 6, perdón, porque son, faltan Alegra y, y Ana Karen. Entonces eran seis. Este, y me da mucho, mucho, este... Ahorita que lo explicas ya dirá, este sí, fue completamente la, la serendipia de, que, que juega mucho en el cine experimental, ¿no? Esta parte que te tocara a ti fue así como... este Pues qué padre. Pero bueno, eh, nos quedamos entonces que nos estaban contando... Eh, no sé, ¿quién falta Carolina y, y Liz. Sí, bueno, si quieren, eh, ahora les comparto un poco lo que fue mi proceso creativo. Y, eh, igual recibí la invitación y estaba entre emocionada y nerviosa porque en ese momento tenía muchos proyectos y era como, pero sí quiero hacerlo, entonces voy a decir que sí, no sé cómo lo voy a hacer, pero, <risa> pero bueno, así pasa. Y, y también comparto con Yadira, o sea, al principio eh, lo que hice fue ver la película completa y bueno, luego ya ver el fragmento que me había tocado y, y pues ahí le empecé a dar vueltas. A mí me tocó una parte en donde Gerald está eh, siguiendo el sonido del pájaro, entonces también siento que fue muy afortunado que me haya tocado esa parte porque ahora he estado trabajando un poquito más con el sonido y bueno, lo que hice fue como eh, cambiarle el audio, digamos, y y utilicé un paisaje sonoro y bueno, también le metí material de archivo que, que yo, bueno, eh, vengo trabajando con reapropiación de... Bueno, esta parte de reapropiación también quería eh, comentar porque como que me gusta más manejar este término de adoptar imágenes huérfanas y darles como un hogar, ¿no? Bueno, un poco es como lo que yo intento hacer en mis pelis de... De cuando trabajo con material de archivo, y, y en este caso, para mí fue un ejercicio completamente nuevo, como, eh, sí, como, como trabajar de esta forma, fue como que había trabajado en películas colaborativas, pero digamos que bajó un tema, no y entonces las personas involucradas pues, ponen, nos poníamos a crear algo desde cero, pero así trabajar con, con el material, digamos, de, sí, en este caso, pues, de Meli, de, de su película, eh, y bueno, una peli de ficción, como que para mí era totalmente nuevo, y, y se me hizo un ejercicio muy bonito, como que estaba pensando justo, no sé, como como que para mí el haber trabajado en esta pieza fue mucho de autoconocimiento también, como, como poder tener la oportunidad de vaciar eh, lo que yo sentía y, bueno, lo que yo quería compartir ¿no? en, en esta pieza. Y, y sí, o sea, también al final, al ver la película ya completa con las piezas de, de Todes, eh, se me hizo muy bonito como es un espejo de cada persona, ¿no? Cómo, cómo podía ver ahí, no sé, pues, uh, uh, sí, <ríe> o sea, lo que es como un, un reflejo de lo que trae cada quien adentro y se me hace una oportunidad súper increíble, bonita y hermosa, así como estos ejercicios colectivos, ¿no? Donde podemos compartir quiénes somos, y nuestras voces, y, y eso, pues, muy agradecida también por la oportunidad, lo disfruté mucho, y espero que se pueda ver en muchos lados. Gracias. Sí, sí, sí, pues ya estamos aquí con el maestro Bundt cocinando otro proyecto, eh, ya ustedes mismas ya están invitadas a otro, las cuatro, las cinco, Chicas que nos acompañan hoy están invitadas a ese proyecto y tenemos un plan de hacer otro proyecto co colectivo con, con Camila y el Festival de, de Cine Radical. Entonces, es que, a ver si que ese es lo de hoy, ¿no? Eso es lo que, lo que rifa y, y justo nos da la posibilidad de, pues de, desde reunirnos a, a, a sabrociar nuestros procesos hasta, hasta justo regodearnos en, en, en las imágenes que, que se nos brindan, no sé. Este, nos contaba Andrés que es, la, es como su primera su primer ejercicio nosotros ya hemos hecho algunos y justo este, espero que lo hayan disfrutado Andrés y que y que se queden también con las las ganas de, de hacer más pero pero bueno Liz cuéntanos pronto digo antes de que se nos acabe el tiempo digo, vamos a dar un poquito más de tiempo pero cuéntanos cómo estuvo la onda contigo pues bien la verdad siguiendo como un poco el hilo como dijo Caro Carolina eh... Sí, fue como más experimental. Mi proceso en la película fue primero verla completa, eh, saber cómo es mi primera vez que hago este tipo de ejercicios y hago este tipo de, como de película colaborativa o muy comunal. Y no sabía cómo meterme bien, eh, que lo que yo traigo en ese, en ese momento eh, pueda encajar bien en la comunidad. ¿no? Sabemos que si hacemos este algo común algo colaborativo pues es eso no algo algo que tenga este pues de cierta manera encaje no con todos porque pues una comunidad tiene tradiciones tiene un lenguaje y tiene eso entonces ¿cómo lo que yo traigo puede encajar ahí y fue muy bonito y muy exploratorio de mi parte porque en ese momento ya andaba como navegando entre muy técnico eh, me descargué unos cuantos softwares de este, para pues no sé, como distorsionar las imágenes, y, y me pareció muy lindo como mi parte en la que tocaba la película eh, encajaba muy bien con lo que estaba en ese momento experimentando con el software, ¿no? Es un software que literalmente distorsiona todo, y el personaje simplemente en, en el bloque en que me tocó solo estaba contemplativo. Entonces es algo como que muy... Eh, pues contraproducente incluso porque es como alguien que esté súper quieto super, que nada más está contemplando en ese momento de escena natural y que llegue alguien y que, que te distorsione todo es como wow ese, esa um, técnica para mí me funcionó bastante bien cuando vi la, la película completa con todo es eh, fue como estamos creando o se creó como uh, una bomba no porque de repente veía que archivo, eh, material de archivo en ciertas escenas y después venía como esta onda muy colorida y después esta onda muy de glitch y distorsiones. Entonces, para mí fue una experiencia como muy eh, nueva, obviamente, pero también muy de búsqueda, ¿no? Muy búsqueda personal. Si bien, como estaban hablando ese ratito de. de que de, de autorías y directores y todo eso, al final de cuentas uno estamos, está creando este tipo de material, no para alzarse o no como para renombrarse, sino como que buscar en el otro, en la otra, eh, pues otros como caminos, ¿no? Y yo creo que de eso va como lo experimental. Entonces, o sea, me fascinó, también gracias por la invitación, porque fue para mí un, una búsqueda muy, muy personal en lo comunitario. Eh, yo quería hacer allí y compartirles un, un, un par de aportes a, a lo que fue la experiencia. Eh, nosotros anteriormente como festival hicimos, o sea, sí si, si hemos hecho colaboraciones, y hay algo que me llamó la, la atención. Es que aquí volvía a aparecer eh, el poder trabajar, digamos, eh, con artistas de dos países. Entonces, a Colombia-México. Habíamos hecho anteriormente un ejercicio editorial que, que lo llamamos Éxfrasis, una convergencia entre poesía y cine experimental. Lo que pasaba en ese ejercicio era que tenía, eh, nosotros como festival hicimos una curaduría de 20 películas colombianas experimentales y se le pasaban a 20 poetas brasileños que reinterpretaban esas películas y las volvían un poema. Y ese es el libro que, que se publicó. Y lo mismo con la contraparte brasileña, Cineastas brasileños con poetas colombianos. Eh, digamos que aquí el, el, el patrón era, era un poco similar, ¿cierto? Porque existe una fuente, ¿cierto? Que es la que genera esa instancia de participación, de colaboración. Pero además está eh, este escenario, el de poder acercar, y lo, y lo decía creo que Yadira, esto de las barreras, de las, de, eh, de las fronteras, ¿no? que eh, eh, nos empezamos a saltar desde la creación, ¿no? O sea, y las unimos, las aunamos, y, eh, y eso es lo que me parece eh, interesante y muy rico en la, en, en la película, a mí me pasó como, como espectador eh, que uno empieza a reconocer en, eh, esas distintas, digamos, formas creativas, algunos pueden llamar tendencias, no me gusta mucho, pero digamos, se empiezan a reconocer esas, esas formas, en el caso de Colombia, y en el caso de México, y eso es, eso es algo, digamos, que, que, que la película tiene y, y que la película fuente es argentina, ¿no? Entonces ahí hay un sello latinoamericano, un lazo que nos, que nos, que nos une, que nos convoca, que no nos separa y que por tanto, pues, nos eh, eh, lo hace poderoso. Eso es una de las, de las cosas que, hay, que incluso con quienes la vimos con los invitados al festival dialogábamos que es, es, eso precisamente tenía el valor y que representaba también esa, eh, es, esa idea que teníamos como festival, ¿no? de que la, la, la colaboración es, es convocar, unir fuerzas, ¿no? no esa distancia de separarnos. Es un poco como que, y quería agradecerles a cada una de ustedes porque pues uno empieza ahí a, a entender la, la experiencia que cada una de ustedes tuvo. Muchísimas gracias. Oye, Andrés, pues qué maravilla, suena, suena muy interesante eso de, la, de mezclar poesía y, y cine experimental. Igual nos vamos a reapropiar de esa idea, a ver si, si la aplicamos ahora en el caso boliviano, ¿no? Puede estar bien bonito armar una onda así. Pero bueno, ya veremos, ahí te, obviamente les damos. Bueno, en damos lo que crédito. podamos ser cómplices <risas> también pueden contar con nosotros. Fantástico, Andrés, fantástico. Pues aprovechando que hablamos de Bolivia, Camila, ¿cómo andas? Bien, no sé si me he desfasado en mí horario, pero... Eh, no te preocupes, tenía, no te vamos a despedir el día de hoy. Ya. <risa> tenía algunas reflexiones, ¿no? Eh, no sé si es la parte de Liz, la que ella estaba describiendo, que era un poco como con art inteligencia artificial, ¿no? Que, que se va como transformando ese paisaje y y en otros fragmentos también, eh, como el que compartía Carolina o Yadira, que hay ese proceso de mezclar con archivo personal también, ¿no? La película y, y me parecía interesante que era un ejercicio de también reinterpretar la atmósfera que está presentando ¿no? la, la película Fuente y eso me parecía muy interesante. Porque a veces en, en un cine más tradicional creemos que una atmósfera, digamos, de terror tiene que ser con colores oscuros, por ejemplo, ¿no? Y, y poca luz y así, ¿no? Y, y en cambio aquí había este ejercicio de ver como lo que estaba hablando Liz, ¿no? Eh, ver este, cómo se va diluyendo y en esta contemplación. Y, y incluso jugaba mucho con esto de los hongos, ¿no? como si sí si hubieran hecho efecto los hongos, y eso me parecía igual así muy bueno, que funcionaba muy bien. Y claro, ¿no? Es, eh, a, al menos en, en el ejercicio que yo tengo al hacer películas, me interesa mucho pensar la atmósfera, ¿no? Entonces me llamaba la atención después de haber visto la peli Fuente, ver estas reinterpretaciones de esa atmósfera con el glitch, con la repetición, con esos caleidoscopios que hay también en, un, en, un, en una parte de la peli, ¿no? Entonces, sí, eh, es, es muy interesante y sí tenemos que hacer el proyecto aquí con Bolivia. No, no sé todavía cómo vamos a encontrar lazos México y Bolivia, pero hay muchos, hay muchos, entonces tenemos que pensar. <risas> Sí, Camila, sí, no, no, también estoy convencido que quedará algo, algo bien bonito, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos pensando, la fina, hay, hay, hay tiempecillo. Eh, y pues, pues y finalmente, nos honró con su presencia, nuestra conductora oficial, Carla González, desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlita? Estás ocupada, yo sé, pero ¿puedes platicar con nosotros un ratito? Sí, muy bien, pues aquí escuchando lo que están platicando, así estoy trabajando también. Así es, empezó a cada, cada uno de los participantes, a cada una y pues espero estén muy bien. Me estoy enterando. ¿eh? Okay. Es que, no, no puedo dar como mucho porque también creo que no es justo como hablar de algo que todavía no sé exactamente qué están hablando. Lo que yo caché fue la cuestión de algo del terror y no sé qué. Y... No, está, contaron sus procesos cada una. Uh -huh. Ya Camila estaba un poco recapitulando sobre más bien eh, sus sensaciones respecto a la creación. Pero, pero no te preocupes, Carla. La verdad es que nos alegra mucho que, que estés por acá. Y independientemente de que allá sí te paguen, entonces acá, este, ya sabes que me encanta, me encanta molestarte, Carla. Pero bueno, bienvenida. Igual, pues, eh, ¿quieres contar un poquito de tus, tus impresiones? A lo mejor... Te quedaste con alguna de las piezas de las chicas. Están Marcela Cuevas, Lisa Vedra, Carolina Haschak y Yadira Gutiérrez. No sé si, si, si quieres preguntarles algo en particular. Están también Andrés Usuga que es el director de, de Cine Toro, que es el festival con el que colaboramos. Pero, pero bueno, estás en tu casa, Carla. No, bueno, pues en realidad más bien lo que yo creo es este, lo que decía hace un momento. Se pues me hace así como un poco... Mala onda yo ponerme aquí a preguntar cosas que tal vez ya ni, no sé, ni vienen al caso. Entonces, como no sé exactamente qué estaban hablando, me da como mucha cosa preguntar algo que no venga. Ok. Ya. Pues lo, lo oyes en la repetición y luego en el siguiente programa les les <risa> <risa> qué claro, Pues ¿para qué llegas tarde, Carlita? ¿Para qué llegas tarde? Pero bueno, eh, no te bien. preocupes. Igual, este... Igual yo sí tengo yo sí tengo una pregunta para, la, para las chicas, particularmente para Marcela, Carolina, que, que han trabajado más, que, que es como la tercera. Igual no, ya, ya ni sé cuántas películas eh, colectivas en, en, la, en las que hemos hecho han, han participado. Eh, digo, igual está abierta para, para el resto, ¿no? Pero, eh, eh, eh, o sea, para ustedes, ¿cómo, cómo qué tan... ¿Complejo? No complejo, porque pues, en realidad cada, cada una tiene, trabaja sobre sus tiempos y si no me refiero a la, a la parte de, de, justo de, de participar en una cosa que sabes que va a estar pegada con otros otros proyectos, otros trabajos, otras visiones, que es que in, in, intuyo que no es lo mismo que hacerlo cuando es una sola pieza tuya, ¿no? cuando es algo que, que tiene un origen eh, y que sabes que va a ir a, que estás pensando lo que estás planeando para, para cierto objetivo. Eh, igual, como a mí no me han invitado a estos proyectos, pues no sé, ¿no? O sea, me, me gustaría que me contaran cómo funciona eso en sus mentes, ¿no? O sea, cómo funciona que de repente llega un tipo loco y te diga, ¿sabes qué? Te toca este cacho de película y tiene que durar exactamente lo mismo y le puedes poner lo que quieras, pero no te pases de eso, ¿no? A que ustedes digan, ay, pues fíjate que traigo mi, sobre todo, por ejemplo, Marcela, ¿no? Que, que trabaja mucho con justo con esta la de, cuestión de la poesía y su, su onda va por ahí como más más eh, hacia ese rumbo. Entonces, ¿cómo, cómo cómo cómo trabajaron esto, ¿no? En esta cuestión de de, de, de los orígenes de de, de, proyecto, de trabajar para proyectos personales, para, como para enloquecidos proyectos colectivos. Yo sí apreté el botón de emergencia. Así, sí, hubo un momento en que dije, <risa> aparte ¡Marce! Tú estás, tú estás, aparte, Yadira, estabas en, tú sigues en ese proceso de, de terminar tu documental, ¿no? Sí, y yo así como que, sí, pues a mí se me pueden ocurrir mil cosas, pero justo lo que Liz decía, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para realmente ser un nosotros? Y yo sí me cuestioné muchas cosas, ¿no? Así como que la estoy cagando, perdón, perdón, horario infantil, disculpe, <coughs> estoy metiendo la pata, a lo mejor no va por ahí, no, no, no, no, no, no. a ver, entonces, bueno, yo sí, yo sí apreté el botón cero, cero, uno, no, porque es el mismo país, pero, cinco, <risas> cinco, marcelacuevas.com, por favor, ayúdame, cómo ves, cómo va, qué te parece, qué hiciste tú, cómo lo solucionaste, quieres ver lo que hice, no, o sea, como, pues yo ahí entré, y para la próxima, también le marco a Carolina, a Camila y a Liz. Sí, ahí se me hace como el punto clave de lo que acabas de decir, Yadira, de cómo, este y también lo que decía Liz, ¿no? Cómo, cómo pasar de una narrativa totalmente, y, y Micha también lo, lo, lo, lo apuntalaba, ¿no? Cómo, cómo pasar de una narrativa totalmente individual a una narrativa colaborativa. ¿No? Sin saber de los demás, o pues sí, yo podía hablar un poco con Carolina, un poco con Yadira, pero los demás estaban como totalmente este, desdibujados o muy diluidos, entonces también primero era este... Eh, Entrar desde el error, que después dije, pero es que no puede haber un error, ¿no? Es, es interesante cómo la misma mente eh, está condicionada a estas narrativas hegemónicas y te devuelve siempre al punto del error o al punto de, eh, pues, pero dame más indicaciones o dame más guías. Y, y entonces una vez que ya pude detectar ese error de sentir que podía haber un error, eh, el proceso fue justo lo que decía Carolina de cuál es el el o, o cuáles son las fibras que me tocan a mí, ¿no? O sea, porque eh, también hay este romanticismo de pensar que una comunidad tiene que ser eh, similar o homogénica y creo que para mí el contrario es lo que nutre a la comunidad que desde nuestras singularidades nosotras nosotros podemos eh, aportar y no desde convertirnos en esta masa que es mucho por lo que apuesta el cine hegemónico no de necesitamos tener los mismos deseos los mismos ideales las mismas metas y entonces desde ahí se construye la comunidad y para mí es el contrario no desde cada quien aporte esta singularidad Entonces es como que la singularidad que, y, y la perspectiva que yo tenía eh, era como hay estas cosas de salud y enfermedad que me están tocando mucho desde la pandemia, desde situaciones personales, hay esta cosa de cineterapia que quiero integrar o que tiene que partir desde otras especies y no desde un antropocentrismo entonces ¿cómo se integra eso o cómo habla eso de unos otros? Entonces al final creo que llegué mucho a la palabra desconexión no o sea todo, toda esta parte del la enfermedad toda esta parte eh, de algún de pues sí el sistema neoliberal el sistema capitalista parte de una desconexión con nuestro entorno entonces eh, creo que al final eh, un poco ahí inconsciente o consciente como que a mí me movía ayer al desde ahí no de cómo pasar al uno que está desconectado que está eh, eh, pues sí no no este no tomando en cuenta otras perspectivas o otras singularidades a cómo integrar o cómo buscar este nosotros más amplio, más conectado eh, a nivel eh, no, solo, no solo contexto cultural o económico, sino a nivel especie. Entonces fue, fue muy interesante cómo romper esa esa parte que decías, Micha, ¿no? que yo estoy acostumbrada a esa libertad de pues yo hago lo que quiera y, y pues no me preocupo mucho de, de otras, a veces, eh, otras voces que puedan estar ahí o, o las puedo como integrar desde donde, yo, desde donde yo quiera. Ahora como que se me hace muy importante eh, lo colaborativo desde cómo integrar estas voces, pero no desde quererlas someter o homogeneizar. Sí, yo sí, sí. es... Vas, vas, Carolina, vas, vas. No, solo para complementar. También eh, pasé por momentos de duda y de autocensura. Eh, y la primera versión que se me ocurrió era algo muy local, también eso lo terminé cambiando porque, pues, era algo más cómico, con un sentido así pues, como como que Gerald empezaba a escuchar al del gas y todo como que tiene sus audífonos y entonces era como, bueno, la de los colchones viejos y el fierro viejo y no sé qué. Ajá, y entonces luego dije, bueno, eso a lo mejor se entiende en México, pero no sé si en otros países, ¿no? Entonces también como que me tuve que autocensurar y dije, bueno, bueno vamos a llevarlo por acá y, y bueno, ya terminó. Digo, terminé feliz con lo que con lo que propuse, pero sí, al principio era eso, ¿no? Como darle vueltas y, y sí, también ver, pues eso, ¿no? Hacia dónde, hacia dónde va, o sea, porque si sí, lo iba a terminar como cerrando mucho, ¿no? Se usaba como cosas más locales, no sé, por ahí un poco fue el, el reto. <risa> estuvo, muy, estuvo muy interesante. Pues qué, qué, qué bueno escucharlas porque sí, seguramente, digo ya, ya, ya dijimos, están involucradas en otros pro, este, procesos colectivos y se me van a ocurrir más cosas. no O sea, van a seguir surgiendo un montón de locuras y pues qué bueno que eh, tanto ustedes, chicas creadoras, como, como uh, proyectos como el de Andrés, estén siempre dispuestos. Y por supuesto el, el de Camila, la Festival Cine Radical, estén siempre dispuestos a, a eso porque creo que no hay cosa más enriquecedora que esto que compartir. Y tenemos la ventaja de que el cine experimental tiene esa libertad, ¿no? O sea, en, en, en este caso pues jugamos con ciertas reglas, pero dentro de esas reglas ustedes podían torcerlas de alguna forma, ¿no? Y, y terminaron eh, las piezas siendo suyas, a pesar de que no, no, no surgieron de, su, de, sus, de sus entrañas, digamos, fueron por encargo de alguna manera, ustedes encontraron la, la forma de hacer las suyas. Y eso es una magia increíble que pocos cines se pueden permitir y que pues ahora, eh, aprovechando el, el que están aquí ustedes, talentosas chicas este, eh, mexicanas, hace pocos días subíamos un, un meme que me pareció muy, muy, muy simpático, ese, ese eh, rollo que también ahora, que, que hay, hay una generación de tías que no va a saber hacer tamales, sí, pero también hay una generación de tías, ...que van a poder hacer su película experimental a costa del erario público... ...porque el inscine acaba de sacar un apoyo para hacer películas experimentales... ...cosa que es un verdadero hito... ...y estamos muy contentos por la parte que nos ha tocado desde Ultracinema... ...en, en que eh, se, se vea distinto que, que, que, el, que el sistema... ...el sistema capitalista este pro-yankee, pro-gasto, pro pro-consumo, pro-lo que sea en el que vivimos, desafortunadamente, pues prácticamente todos los países, por más que le pongan otras, otras, este, otros nombres, eh, de repente diga, ¡Ah, vale la pena! Digo, tiene sus reglas, platicaba con el maestro Bund, te hacen pensar en una escaleta y te hacen pensar en un este plan de producción y que, la, como digo, es como casi casi la calca de las producciones este, <risa> tradicionales, pero, pero ya está ahí, ¿no? Ya, ya está ahí ese apoyo, entonces las conmino desde esta alta tribuna, aunque este, pues a, a, apliquen, apliquen, ahora sí que ni modo, son, son las reglas del juego, pero pues es una, es, es, yo de verdad estoy muy contento, este año estoy muy optimista, y esta noticia fue muy, muy interesante porque es, es verdaderamente un, un hito de que podamos hacer películas eh, experimentales a costa del erario público eso es inaudito es increíble o sea no sé no sé si en Colombia pasa Andrés si que haya algún apoyo así tan explícito tan específico para hacer una película experimental lo tuvimos en algún momento eh, en el fondo para el desarrollo sin embargo pues obviamente la la pandemia nos eh, hizo que se cambiara y no ha vuelto pero pues seguimos va, estamos dando la lucha desde, también desde la tribuna del festival y hablando con los eh, con los artistas para volver a hacer, pues, como la, la minga para, para pedirla, porque es necesario. Claro. Es necesario. Sí, y, y en Bolivia, Camila, ¿qué tal? ¿Qué, cómo, ¿Cómo más iguana por allá? Una lágrima. <risas> eh, sí, había, o sea, hay algunos fondos, pero ninguno es tan explícito. Y en algunos casos es triste porque incluso los cineastas se endeudan porque no desembolsan el dinero en el tiempo que supuestamente tenían que desembolsar. Entonces se endeudan. Eh, no sé, a mí me da miedo postularme un fondo por eso. Sí, caray. Pues bueno, eh, eso, eso le, le da un, una, un valor aún mayor a, a esta propuesta de que acá en México, no hay que aprovecharla, a, a ustedes chicas que están aquí, incluida Carla, que también ya la, ya la involucramos en, en un proceso creativo, ya también tiene su corto en, en, en Meca 100, eh, otra película colectiva que eh, hicimos en homenaje a Jonas Mecas, y también está involucrada en el nuevo proyecto que, que del cual no podemos hablar aún, pero ustedes saben de qué estoy, de qué estoy hablando. Pero bueno, pues es que la verdad es, es, es, es fantástico. Esto me parece verdaderamente brutal que, que, que, que podamos este, eh, seguir, seguir abriendo espacios para el cine experimental, que, que cada vez haya más gente que, pues que esté considerando al cine como, al experimental como debe de ser, una, una cosa seria, una cosa hecha... Sí, por gente amateur, pero en el sentido estricto de lo que significa amateur, gente que ama, ¿no? Y hacerlo de manera a la vez profesional, ¿no? Que de repente hay gente que, hace, que, que piensa que solo el cine de ficción y solo el cine este, que, que, que ves en salas es profesional, cuando de repente ves unas cosas hechas con las patas. De... Yo digo, acá Erika, Erika mi esposa, la, la, la, me, me odia cuando vemos las series porque le digo, a ver, espérate, y regresamos. Y, y, y ves que el vaso no, en la siguiente toma no está en el mismo lugar. Tengo esa fijación con la continuidad. Que, y la descubro series de Netflix que se gastaron millones de millones de dólares y no pueden tener cuidado de poner el vaso en la misma toma. Ya están ellos trabajando de continuidad y manteniéndonos, <risas> Micha, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero bueno, ese talento lo descubrí, pues pues bueno, siempre lo he tenido, pero ya no más falta que alguien me llame para eso, pero está, está, o sea, está cañón que haya películas así con presupuestos altísimos y no sean capaces de, y nosotros, justo, eh, regresando a esta parte de, de, del error, y es, es, es, me gusta, por ejemplo, el concepto de Ernesto Vaca, el, el, que eran erroristas, ¿no? Eh, o sea, en realidad vivimos, de, de, de, de, de, les decía, de la serendipia, del error, eh, eso, esto está un poco de un poco complicado también esto de quién va a juzgar qué película se, se hace o qué, ¿no? Pero bueno, hasta, hasta en eso hay que confiar, que, que invitarán a gente que sepa y que no, que no vayan a salir, creo que invitan a Roberto Fiesco, a, a Alejandro Pelayo, ¿no? Que, que bueno, que sabemos que son personas que, pues que no tienen esa visión para identificar una buena película experimental. Entonces, eh, en fin, el caso es que eh, estoy muy contento, ya, ya, ya me emocioné, ya, ya mejor me callo. Maestro Bunt, ya vamos a ir cerrando desafortunadamente, ya ya, ya estamos en, en, en, en, en tiempo, pero ¿cómo, ¿qué opina usted de todo esto? Uh, uh, uh, así ¿Ya está es, usted ya. preparando su proyecto también? Ya estoy en ello. Eh, estoy, estoy todavía como peleándome con las cuestiones administrativas pero ahí vamos a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y estamos en ello, estamos trabajando en ello, en varias cosas que aún no podemos contar, pero revelaremos próximamente en el podcast de chismes. De... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, estaría bueno. Pues, eh, pues no sé, si, si quieren, vamos cerrando un comentario final, ya saben que nos, nos gusta esta parte del podcast, es... Es ya una, una parte eh, casi religiosa de, de ir cerrando con, con una, un pensamiento final, que por lo regular siempre son positivos y siempre son súper, súper bonitos. Pero bueno, vamos a empezar, eh, pues ahora sí si como, lo, como los tengo en pantalla, Marcela, Marcela, Cuevas, Ríos. <risa> ah, pues agradecer a Cine Toro por el espacio, a Ultracinema, por estos proyectos que sigan, que que son muy importantes tanto en, en muchos en muchos niveles y pues también agradecer la la oportunidad de, de seguir colaborando con con estas este con estas monstras que que pues siempre me inspiran y siempre sostienen la práctica desde desde esa desde esa comuna aunque sea virtual. Entonces, que se siga descentralizando la mirada y la emoción también. Muchas gracias. Oh, pues gracias a ti, Marcela, por, por romper todos los récords del podcast con tu vigésimo octava participación. <ríe> y bueno, pues, este, pues, pues gracias, gracias. Eh, Andrés. Eh, no, pues también el, el agradecimiento a todos por la cooperación Cierto, por por haber atendido digamos este este llamado eh, por por haber entregado ese espíritu cada una a la a la iniciativa eh, y pues nada a, a, a atentos desde esta orilla del festival a, a cada una de esas iniciativas que tengan pueden contar con la complicidad de, de Cine Toro eh, a Ultra Cinema Muchas, muchas gracias por, por este espacio. No, pues gracias a ti, Andrés. Este proyecto también nos, este, nos enseñó mucho y, y pues esperamos este año mandarles eh, la selección de, de cine mexicano experimental para que nos, la, nos hagan favor de compartirla por allá y al mismo tiempo recibir una selección de, de cine experimental colombiano. Entonces, ahí ya está. Ya estamos amarrados con esa, con esa colaboración. Va, ahí estaremos. Bien, Andrés, muchas gracias. Uh -huh. Liz. Pues, gracias a todas. Mira, pues sin en orden. Eh, a Ultracinema, por ser el imán, por, eh, por juntarnos <risa> también. Eh, a Meli, también por ser la directora de, de la idea de esta película Fuente, y de ahí que nos inspiramos también. Y a todos ustedes, ustedes maestras Marcela, Carolina, que, o sea, como al principio que decía, solo he visto su trabajo por redes y que ahí, por las redes, nos encontramos, entonces, súper bien, inspirador esto es. Y nada, pues ese mismo trabajo, esa misma colaboración y esa misma comunidad, como dice Marcela, pero sin hegemonía, simplemente nada más como unión o de aportación incluso, eh, nos encontramos ahí, ¿no? Y pues gracias, y que esta colaboración todavía siga más, esta búsqueda también de, de pues, de explorar, ¿no? Que no, se me, no, solamente se me, no solamente se quede en lo experimental, sino sí, también como en esa, eh, pues sí, como yo digo, como indagar, eh, error, eh, pues sí, indagarnos en el error. Ahí está, ya. Gracias. Fantástico, Liz, fantástico. Liz, ya, ya estamos contando las horas para regresar a la Fría Toluca y seguirnos llenando de polvo ahí en el archivo de, de en sequier, el archivo. Pero bueno. <ríe> <ríe> Buenísimo, gracias, Liz. Eh, Carolina. Igual agradecer muchísimo la invitación a este. Pues sí, como a participar en esta película. Eh, lo disfruté mucho y. Y bueno, pues eso, ¿no? También agradecer muchísimo a Ultra Cinema a Meli, a Cine y a todas y todas pues eso, para, para seguir haciendo comunidad. Y sí, yo sí soy de esas tías. <risa> Esperemos. ¿Qué? ¿Tías de qué? ¿Que no saben hacer tamales o que van a hacer su película? Las 12. Que a terminar <risa> mi película ya. Ok, ok. Muy bien. No, sí. Y habla, eso que decía Liz, por ejemplo, a mí me da mucho gusto que suceda sucedan las cosas así como... como Que Ultracinema que sirva como una especie de, de, de nexo, de nodo, de unión. Porque en la edición décima tuvimos el cierre acá en Tepoztlán y Carolina ya venía, venía invitada a presentar su... su Onda de, de Cine Expandido, muy, muy bonita, muy maravillosa, que ya nos había mostrado en, en, en el ATAO en el 2019. Y Marcela venía de invitada, ¿no? Y quiero pensar, me gusta pensar, ustedes me dirán, en otro podcast, quizá, este, que a partir de, esa, de, esa, de ese momento en el que las dos estuvieron juntas acá en Tepos, surgió la colaboración y ahora trabajan juntas. Han empezado a hacer cosas de Cine Expandido juntas. Eso está maravillosamente brutal y bueno, es... Este, que, que surge, y por eso nos encanta hacer el, el, el festival, ¿no? Ahora que nos podemos juntar, estamos, este, ¿por qué no pensar que de repente podemos a, a, a, con, con, con el patrocinio de, de, del Focine irnos a Bolivia a presentar este, cosas, ¿no? O traer a Camila por ahí, buscar la manera, no o sé, sea, intercambiar cosas con, con, con, con Andrés allá en Colombia, no sé, pero bueno, se vale, se vale soñar, pero por lo pronto ese tipo de cositas, de, de que nos juntemos a, aquí, ¿no? A pesar de, del Zoom, a, a través del Zoom, eso ya, ya está maravilloso. Eh, Yadira. Bueno, pues igual, súper agradecida. Qué chida, Meli, que pudiste soltar a tu hijo. Sé que no es fácil. Pudiste soltar a tu, a tu hijo y decir, tomen este monstruo que he construido y vuelvan el otro monstruo, ¿no? Este, muy agradecida con Meli, Sin toro qué emoción. Eh... Ya estoy, te digo que empecé viendo el mapa, ¿no? La conversación, entonces fíjate, estuve en Bucaramanga, estuve en Cúcuta, estuve en Medellín, Bogotá, Barranquilla, bien cerquita de todo, hombre, me faltó poquito para llegar, entonces espero que mi próxima vuelta por allá por el Caribe, el Caribe de verdad, el sur de verdad, este me permita ir a conocer tu tierra. Y bueno, el intercambio de vinos va, aquí yo estoy en Tijuana, está el Valle de Guadalupe, podemos intercambiar. Y mientras tanto, pues, seguir cosechando, seguir colaborando en comunidad con estas bellas mujeres que admiro mucho. Gracias, Michasi, por la conexión, por ser ese imán. Y, este, y bueno, pues, aquí estamos. Eh, difícil va a ser que dejemos de encontrarnos. <risa> muchas buenísimo, gracias buenísimo querida, también nos fortamos nos la, las manos como moscas para, para ver tu documental que ya está prometido el estreno como parte de las actividades de dentro. no es por presionarte, ni porque la gente sepa, ni nada, pero, pero igual igual, ahí mira, estamos así como moscas en fin, gracias ya, ya. todos invitados 31 de marzo al cine Libertad, por cierto Marce también me va, me va a apoyar en, en esa peli, estamos colaborando buenísimo, buenísimo Camila Um, que Siempre es un gusto eh, conversar con diferentes personas que se dedican al cine experimental, pero estoy feliz también de volver a ver a Carolina y a Marcela, porque igual me inspiraron mucho, ¿no?, a esto del cine expandido aquí también, entonces eh, siempre es lindo estos intercambios y conocer también a Liz, a Yadira, a Andrés, <ríe> eso. Liz, Liz, también hace, también le atora eso, entonces igual vamos a armar algo para, para un curso a Camila, para que ella empiece a abrir brecha ya en, en, en, en Bolivia y se empiece a meter en estos asuntos, y, y por qué no también ser parte de, de, de eso, estaría, estaría fantástico. Ya lo platicaremos, Camila, con, con, con ella, estoy seguro que te, te podrán dar un montón de, de, de, de tips y, y unas buenas clases para que, para que te metas ahí a ese mundo oscuro. <risa> Carlita. Bueno, pues, una disculpa de nuevo por haber llegado tarde. este, Por no haber preguntado algo interesante, es más, nada. <risa> Ay, Carlita. Pues, pues, gracias, ¿no? A la presencia de cada quien que está acá en, en este podcast. Y pues, obvio, Micha, Bud, a Camila, ¿no? Que, pues, es la banda eh, pesada constante aquí y pues a las invitadas, las invitadas, el invitado más bien y las invitadas. Y este, y pues de o sea, de hecho ya recuerdo que habíamos, me acuerdo de Marcela que habíamos hecho... Un, una entrevista y me había gustado una de unas piezas. Bueno, ya me, acordó, ya me estoy acordando de varias cosas, pero ya es el final. No, pues ya lo tenemos que dejar para otro podcast, sí. Carlita. Así que, pues ya, pues muchas gracias al final por la presencia, ¿no? Virtual, como sea. Y pues sí, creo que estará muy padre que se empiece a despertar la, la colaboración creativa para donde vaya, ¿no? Buenísimo, Carla. Pues yo antes de cederle la palabra al maestro Bunt, eh, de verdad, de verdad, de, de corazón, eh, les agradezco muchísimo eh, pues la confianza, insisto, ¿no? En esto de que encargarles cositas y que ustedes siempre me digan que sí. Yo, yo Por ejemplo, Yadira me acuerdo que lo dudó, dijo, no, güey, estás loco, tengo mi película encima. Pero al final dijo, va, me la rifo, ¿no? Y este y pues eso, sin, sin mayores explicaciones, la verdad es que luego digo... ¿Por qué, ¿Por qué la gente me... Lo, lo digo, agradecerles que me sigan la corriente, ¿no? O sea, la verdad es que to, todo lo, lo hacemos con, para bien, para bien. Y por supuesto, pues Andrés igual, ¿no? Que, que se acercaron, inspirados en, en el desierto de Simón. Dijeron, pues vamos a, vamos a, a colaborar con ellos. Y, y creo que el resultado es mucho más, más que satisfactorio. Eh, gracias, Andrés, también por, pues, por la confianza, por, por contar con Ultracinema. Y pues a todos y cada uno de ustedes, pues igual, por, por confiar en... en en, en las loqueras que estamos haciendo. Maestro Bunt. Pues sí, nada más sumarme a los, a los agradecimientos, la verdad es que me, me, me da siempre mucho gusto poder conversar y, y, y poder platicar de las locuras que se nos ocurren en este extraño y oscuro mundo que es el cine experimental. La verdad es que me inspira bastante, soy muy envidioso, entonces, eh, pues envidio profundamente a, a Germán Marín, que estuvo la semana pasada y que está echándose un, un, una gira así a lo, a lo Che Guevara por Latinoamérica y me encantaría, pues, hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues, en algún momento me, me uno a, a Yadira para irme a, a, a Toro y visitar a Andrés, a quien agradezco enormemente y, y, y pues una, una admiración que decía Micha que nos jactábamos de ser el, el festival eh, más longevo en cine experimental pero no, pues bueno, Cine Toro es como, como nuestro, nuestro referente y, y un gran, gran respeto y admiración, gracias Andrés por, por, por este, estos momentos y eh, obviamente a, a, a Marcela, que estuvo aquí, que ya, ya, ya tiene su, su tarjeta de, de invitada frecuente y yo creo que ya un día le vamos a dejar todo un podcast y, y ni siquiera vamos a estar nosotros, ¿no? Este, ya, nada, ándale Nada Buena más idea. un podcast este, ella sola y a ver, que no, porque ya, ya, ya llegó este... Ya, ya llegó como a las, no sé, vigésimo este, octava, ya su tarjetita está toda perforada, entonces pues muchas gracias Marcela. Eh, Liz, un gusto de saludarte de nuevo, eh, Carolina pues también, y esas, esas, esas colaboraciones bien locochonas que han hecho, la verdad están súper, súper padres, y, y diga sí también pues es... es ya, yo, yo, yo estoy salivando ese cine de Libertad desde hace, pues desde que nos platicaste de él, ¿no? Entonces yo ya estoy así como, como, como espero verlo, espero reapropiarme, porque también me encantan los cines, los cines viejos, los cines que han cambiado de giro radicalmente, o que lamentablemente están abandonados en espera de de su destino, a mí me encanta todo eso, y, y pues este proyecto, la verdad es que, que, que es, es como, como de lo más de, de, de, de lo más interesante, de, de, de lo más, insisto, soy muy envidioso, ¿no? Este, quisiera colaborar, ¿no? Pero aquí estoy. Tú reapropiate, tú en, en, el, en el Gran Norte, medio aislado, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Para, para que me sienta otra vez parte de la comunidad obviamente agradecer a Micha ya luego le platico ese sueño extraño que tuve este, donde estaba sumamente furioso eh, a, a, ahora no se asomó Cuba, eh, Marcela ahora no, no, no tuvo no, no, no se atravesó y tampoco Sid eh, entonces este, ahora, ahora este, no, tuvi, no, no fue felino este este podcast, ahora no tuvo presencia felina. Y Carla, pues muchas gracias. Y, y pues la verdad es que me, me, me entusiasma muchísimo. Insisto, me inspira muchísimo. Me, me gusta así como al máximo el, el poder tener como, como puntos de vista y perspectivas de toda nuestra América Latina. Insisto mucho en ello porque la verdad es que me, me entusiasma muchísimo poder... Conocer de otros países, conocer, de que, que ni siquiera siento que sean países, ¿no? Que siento que son otras regiones que también me pertenecen, muy, muy, muy, que están siempre cerca, ¿no? De mí, y pues por eso me, me entusiasma muchísimo. Y saber que sabemos muchísimos locuaces en, en, toda, en toda nuestra América Latina. Pues eh, insisto, a, eh, agradezco mucho eh, esta esta emisión a mis compañeros de, de Nada Es Original y pues bueno nos veremos la próxima la próxima semana la próxima emisión en otra pues en otro capítulo más de esto que es Nada Es Original el podcast más pígata de las redes y que tengan eh, muy muy buena noche día o cualquier momento en el que estén escuchando esta emisión. Muchas gracias y... Nos... Un Antes de despedir el final, es, eh, tenemos que empezar a invitar a la gente a que comparta este podcast, que se lo pongan a su abuelita, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban al canal e eventualmente dentro de unos cuatro o cinco años podremos monetizar el canal y tener unos pesitos para poder llevar a cabo más eh, enloquecidas cosas. Pero mientras, suscríbanse al canal y al canal de Ultra Cinema y compartan este podcast con quien más quieran. Yo creo y que este, este es el año del cine experimental. Este no. es el año del cine experimental, entonces yo, yo algunos. Segundo ese mensaje porque pues ya tenemos noventa y tantos capítulos, pueden escucharlo en en, en todas partes, pueden escucharlo en, en en el auto, en el transporte, mientras se bañan. Este, no sé o sea y, y, y pues pues ya eres sin sea. tener la vista fija exacto no entonces <risa> pueden ir pueden ir manejando pueden ir en, en el transporte y, y en vez de escuchar los ruidos de la ciudad pues escuchen nuestras melodiosas voces <risa> y recuérdenlo eh, suscríbanse compártanlo, escúchenlo una y otra vez y en una de esas hasta Sacamos una edición pirata. No, en, dale. En un CD quemado. Y estaría buenísimo, estaría buenísimo. Y venderlos en la próxima edición. Ya Exacto. lo, ya lo, ya lo platicaremos. Muy bien. Bueno, pues, bien, eh, bueno, sí. que estén muy bien. Muchas gracias. Y Adiós. Nos hasta la próxima. Bye. Adiós. Gracias. Bye. Adiós. Bye. Bueno, Adiós. chao. Chao.